¿Ya cuántos suscriptores llevas? ¿Y ¿Y cuál es tu objetivo? yo Pero tú no vas por el dinero o la placa o algo así? por qué Pero más que nada vas por Ponga ¿se ven el Que se de más este like, tengan comentarios tienes tienes YouTube, te recomienda Si para para Para Para tener... ¿no? ¿Cómo ¿Se llama una inspiración final? Es la última... Ah, es la última... la última rola, que se llama una expresión sin arma La grabé un día de mi cumpleaños. ¿Y un día? mi cumpleaños el, el pasado martes. Ah. Ajá. Y el pasado martes... Seguía ah. esa rola... Y de hecho... Fue mi cumpleaños. Fue mi cumpleaños, pero también este, fue el cumpleaños de la rola. Ajá. Ah. Ah. O sea, la rola... Muy la bueno, el, el aniversario, hecho, ¿no? El día, de hoy, el día de hoy cumple... El día de hoy fue Y de ¿Y qué esperas? Que, que te llamen a algunos compositores para ir a... sí, esa es la a... Da... través de YouTube, a través de YouTube o en el espacio de espacio Facebook en mi página de Facebook, ¿sabes ah, este, eh, este, pues, que me hago? ahí. Ajá, este algo ahí, literal, este. algún productor, o algún compositor, como dices tú, este, vean el trabajo que hago. Ajá, y ahí pues, para cuidarme, la música, el amado, alguna pesquera, una voz, canciones. ¿con qué le con no conocí una canción? ¿Con qué me conocí una canción? Ahorita ya, ¿cuántos años lleva? ¿Uno a uno? ¿Con este? Con... No, con este 2, ¿no? ¿Con el... este? ¿Con el YouTube? No, con el YouTube. YouTube. Ah, con el YouTube ya llevo dos años. dos años? Ah, desde... mayo de 2006 Ajá. Es mi primer video. Cuando un video de maestro. De hecho, este día se dio una competición. Se llama... Mi una competición para los maestros. Para que sea un de la secundaria. Eso... Se, me hizo muchos pagos. ¿Nos puedes decir cuál es tu canal? Este Felipe Texas García, así me en, el, en el YouTube, como Felipe Texas uh -huh. García. Uh -huh. Texas como si escribieran Texas. Sí. Estamos subiendo ahí videos de conforme a lo que estemos viviendo, al tiempo que estemos viviendo, por ejemplo en el tiempo de la pandemia, pues estoy subiendo videos de oraciones, cantos canciones para la gente y sobre qué canciones igual vas a subir de todo tipo ah, desde el mes de mayo estoy subiendo cantos canciones para las por ejemplo una intervención final por el aniversario de composiciones Ajá. Este, también voy a subir una que me están subiendo la de mi corazón encantado gente ah ya también la voy a subir, ¿Qué me voy a subir? a mayo, o sea, las fiesta de mayo. ¿no? Ah, día de diferentes tipos de, de festividades, ¿no? Ajá. También sí, igual. Creo que voy subiendo ahí como con lo que vaya yo viendo, cómo me vaya yo. ¿Y qué tal con las colaboraciones que vas a hacer? Ah, pues... Pues hay que ir con los chavos, también cantar, No, a los chavos a la música a no, <risa> no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Haciendo plática y, Haciendo plática y, y jugando y chido, ¿no? Otras, ¿no? Todo se puede en esta vida. Quiero es... no ¡Sí, que es la idea que los chavos se motive. ¡Sí, <risa> no, a, Ricodote, a la música, a actividades culturales, perspectivas y así. Bonita. ¿Con quién has colaborado? ¿Nada más con el Juanito? Con dos charlas, con Juanito, Juanito se llama? y un juego que se llama... O Cien Rodríguez. Todos tenemos que videos necesitados. Ajá. Entonces hacer otros contenido, unos pescados, igual ¿Y siempre vas a este, cantar o vas a... como que... Hacer pláticas o algo así Sí, eh, cantar Cantar también es un de eso, de papá Exacto, como un idioma Para los pequeñitos Ajá Entonces es que se me vea También eh, Yo para eso en mi ¿Qué de eh, No, bueno, la, la, la idea de mi página es eso, que sale de forma de ser, Ajá. Que es mi forma de ser pues, es, la guitarra, los canciones, el deporte. mi de Facebook tuvo deportes. Deporte ¿El es como...? como... No, no es para las drogas, Ajá. ¿Y has tenido per personas que te comenten cosas feas en tu canal? ¿No sí, en tus videos? Sí, no Pero son personas que no son felices con ellos mismos. Tienen mucho que con corazón. No vidas, su corazón. A lo mejor no me su vida bien y tienen que su cuerpo humano. Eso sí. Y, pero no, no, no me interesa lo que parece. parece que es gente que nada por las listas, ¿no? Y... Ajá, ah, sí, no, me salen, me salen, me, sale, me, sale, me sale. Hasta eso se les agradece por, por verlos y sí, yo. Eh, me vienen los comentarios mis videos. Likes, no likes, también. No, uno no es monetador para... para ver bien a todos, ¿no? Igual, se trata de todo, ah, pues, ¿eh? agua sí, ah, bueno. Se puede cantar este, las canciones con, con amor o, o las puedes cantar sin, sin que tengas este, bueno que sientas algo. Ah, pues, digo que yo voy a porque he escuchado a algunas personas que, que cantan pero con rencor o algo así. Y algunos que dicen que nada más es por escuchar. ¿Sí se puede? Cantar sin rencor y todo eso. Porque algunos dicen que nada más la escuchan y la cantan por cantar y, y algunos con sentimiento y así. A lo mejor en contra de ellas, ¿no? Ajá. de quitar los golpes. Se da muy solita, ¿no? En el momento de la mujer y todo eso. Sí. Yo creo que la forma más amada de... ...desistante... ...con alguien que no se se pasa o... ...que matió, o así. ¿Es que una ¿Sí? Sí. Una dolor, no? Yo creo que es, es como dar una... ...porque está con guante blanco. Y... ¿Otra cosa que quieres añadir? Claro, es que... Que, que la gente que son, son mejores personas, mejor inversión, que escuchen los rolas, para uno de los rolas que, que, que, que, que, que pueden ser Pueden tomar a la eh, Eso es lo que yo quiero, que la gente, pues... Son las, esos buenos Estos son ¿no? Entonces, lo que ocurre son las drogas, los puntos con el alcohol, con las drogas. ¿no? Uh -huh. Mejor que hacer una renta, uh, pues, que en drogas, con la con de la vida, con transmitir en el que uh -huh. yo no siento, ¿no? Y pues, críticas que se son de medidas, y, yo no, esa gente que me odia y me respetan, pues que yo que soy bien, que me salga bien, que Dios les bendiga. Y a los que me apoyan, pues igual, muchas gracias, que yo se los interprete. Pues eso sería todo, ¿no? Sería todo. ¿Recomendarías el este canal? Sí. Oh, no. no, pero a mí, en este video puedes recomendarles que. ¿De dos personas? Ah, sí, sí, sí. Se las personas que lo han distribuido para que sepan más o menos... Lo que hago. Lo que hago así. Gracias por la entrevista. Álvaro, sí, sí, sí. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto Ahí en mi doctor también.